Como hacer engrudo aquí te cuento dos formas de hacer el engrudo la segunda es mi favorita para la primera necesitarás harina y agua primero mezcla una taza de harina con suficiente agua para formar una mezcla espesa y pegajosa ajusta la cantidad de agua según sea necesario hasta obtener la consistencia deseada una vez que la mezcla esté lista usa una cuchara o un tenedor para mezclarla bien hasta que esté suave y sin grumos si deseas que el engrudo sea más fuerte y duradero, puedes agregar un poco de clara de huevo batida a la mezcla antes de usarla. Una vez que hayas preparado el engrudo, puedes usarlo para pegar diferentes materiales como papel, cartón o incluso tela. Para la segunda, necesitarás almidón de maíz y agua. En un recipiente pequeño, mezcla una parte de almidón de maíz con tres partes de agua. Agita bien la mezcla hasta que quede completamente disuelta y sin grumos. Si quieres que el engrudo tenga una consistencia más espesa, puedes agregar más almidón de maíz a la mezcla. Si quieres que sea más líquido, puedes agregar un poco más de agua. Una vez que hayas obtenido la consistencia deseada, calienta la mezcla a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente hasta que se espese y adquiera una consistencia pegajosa. Déjalo enfriar antes de usarlo. Espero que esto te ayude.